cosa muy rara, rara. ¿Qué es eso Mirad, el pellejo de la uva normalmente no se usa con el pellejo de la uva no se hace nada por uso, sí. alguno sí. pero con la uva de tinto cero de hecho, pues yo transformamos transformado esto esta que es una doble pasarlo por favor poderla eso no va a nadie eso no coloca entre cocineros ser solidarios con otra, la, otra región de la palma y de aquí le vamos a de pasar el testigo y vamos a ver cómo se hace entonces entonces vamos a coger vamos a coger el redondo que es este el redondo está detrás del culete está aquí, el redondo que lo que he hecho es simplemente pasarle la nube que está pasada que y ahumana que se invita a oler, y después se ha transformado en esta charcuta ¿vale? le cogemos un poco ya a Calaria. Un se ha hecho el tramite con la feta de la en Una lechuga que no vamos de momento a animar. que está curada, completamente curada, ahumada. Ahora le vamos a poner una crema de plátano. de ajo este aceite espectacular que tenemos en Madrid que ahora hablamos de ellos para terminar es en la etapa que vamos a dedicar a la palma y así yo dejo testigo a una amiga que está aquí presente bueno, lo único que esto da es una pregunta, como hago de casa porque ¿Cómo conservaríamos esto? ¿En el frigorífico? ¿Cuánto tiempo se puede conservar esto en el frigorífico? ¿En el, frigorífico? el problema es que esto en el frigorífico no se conserva porque se come inmediatamente. Se come inmediatamente. Y te digo lo que va a durar esta hora, lo vas a flipar. De hecho, había preparado ya yo unos platitos, se lo han comido Pero vamos, eso normalmente se queda con tres días en medida, cuatro con mucho. Yo me no he con la onda de lo que se ha con el pellejo, yo me gustaría que me lo hubieras aprendido de tu Porque esto, lo, si lo podemos hacer nosotros, ¿es pensar, No, hace falta una exicadora, exicarlo y ahumarlo, ese es un poco difícil. Es para aprovechar el pellejo de la uva, si se tira y, ah, y lo vamos a hacer. A mí me parece fenomenal. Si le, ¿Sabes cómo podrías quitar una mancha de una uva? Para que estemos aquí hablando de uvas y de viejos y demás. Una tenemos, pues, el, yo bien, no, de tú lo sabes, a ver, ¿cómo se quita? Porque vamos a coger, si te has manchado la camisa blanca, por lo que lleva el puesto, y si te has manchado con uva, lo que vas a hacer es directamente con agua, que nos podemos parecer borrado, pero que si vamos a pintarlo con, con, con agua con gas, si tenemos agua con gas, pues te parece difícil, si no, con vinagre blanco vamos a empaparlo con agua, le vamos a dar vinagre blanco vamos a dejar un poco que actúe luego le damos con, un poquito con java a la obra y se lo queda perfecto limpio y, y, y además tiene traces maravillosos os dais cuenta somos la pareja perfecta para sí, un trabajo tu futuro, trabajo sí. futuro. Gracias, gracias por venir gracias. Gracias. Estamos aquí con la presidenta y la vicepresidenta de la Liga Culinaria Profesional y nos van a contar todo lo que hay. Pues nada, hemos venido a la feria a ver qué podemos, eh, con qué marcas y con qué productos podemos colaborar porque somos es una asociación de cocineros y reposteros a nivel nacional que nos encargamos de fomentar la gastronomía y promocionar la gastronomía de España dentro y fuera del país. Así es, eh, por medio también de cooking en directo y además eh, les promocionamos en, en las redes. Y todas las em, empresas y productores que necesiten, pues nos llaman para poder estar con nuestros chefs. Bueno, como ha dicho Patricia, nuestros chefs y, y pasteleros, porque también tenemos pasteleros. Sí, hombres y mujeres tenemos, tenemos de los dos. Aquí no hay, no hay vuelta. Somos un total ya de 60 personas, ¿no te quieres apuntar tú también? Si eres cocinero, si eres pastelero, pastelera, cocinera, puedes venir perfectamente a la Liga Culinaria Profesional. En este momento tenemos aquí a la presidenta, y bueno, no soy la vicepresidenta, aunque no me importaría. Pero soy la secretaria general y apuesto, apuesto muchísimo por este gran proyecto en el que se promueve mucho la gastronomía, también sostenible, y además eh, lo que se hace es eh, fomentar el trabajo que hay detrás, el trabajo que hay en el equipo. Sí, Nosotros, sobre todo, trabajamos a través de, del trabajo de nuestros cocineros y pasteleros. Entonces, al final, ellos son los que hacen el trabajo duro, pero nos, nuestro trabajo también es duro de venir aquí a sacarles trabajo a ellos. Nosotros somos los que nos encargamos de ir de una región a otra, porque, como os he dicho anteriormente, estamos en toda España. Y entonces, internacionalmente también, para todos los que nos estén viendo en los canales internacionales, porque además eh, pertenecemos también como embajadores de Kilómetro Cero, también somos embajadores internacionales de Latinoamérica, así que lo que hacemos aún en tiempo de pandemia, cuando ha estado el tiempo de pandemia no hemos estado parados, y lo que hemos hecho es el dar eh, esa visibilidad a todos nuestros cocineros, cocineras, pasteleros y pasteleras, a través también de los canales tanto de medios de comunicación, como en Youtube, como en radio, en prensa y, claro, sin olvidarnos también de las redes sociales. Ya lo ha contado todo. Pues muchas gracias y nos vemos muchas en gracias. YouTube. Pues somos, conserva, somos Conservas Codesa y estamos somos finalistas de, del premio de Producto Ecológico en la Feria Gourmet 2021. Y... Pues hay tres finalistas y bueno, vamos a ver si hace ahora, hoy jueves se hace en directo, ahora a las 11 la entrega de premios. Y bueno, eh, vamos a ver, nosotros optamos con, con nuestra línea, con nuestra marca CODESA, serie Rosa, que es una anchoa que curamos íntegramente en Sal Rosa del Himalaya, cierto bien ecológico certificada como ecológica. Y, y bueno, pues vamos a ver si hay, si hay suerte, cualquiera de los premios nos va a ser bienvenido. Que bueno, pues si es el primero mejor, pero bueno, vamos a ver, lo que sea será bienvenido y, y este reconocimiento se agradece igualmente. Pues muchas gracias. Nada, a vosotros. Mi suerte. A ti, muchas gracias. Hay tres finalistas. El primero, que no está en inglés, me va a contar un rato de decirlo, porque es un octavo limbo, cantos, filetes de anchoa en aceite de oliva, vitro y extra, ecológico, edición limitada, sal, prosa. O es mucho más fácil decir que estamos hablando del Choas Codesa, que es una industria del pues muy reconocida, que está trabajando muy seriamente desde hace muchos años, La industria familiar, presumo además, porque siempre he conocido ahí a José Luis Ortiz, pero quien viene hoy a recibir este premio es otro Ortiz, Fidel Ortiz Fernández, director adjunto, por favor. Sí, se están haciendo productos premium, a orillas del Cantábrico, en Laredo. Entre ellos destacan sobre todo las representaciones de anchoas de ese mismo mar, un trabajo artesanal minucioso y exquisito, hasta tal punto además que algunos de esos productos llevan en cada una de las latas, en el interior de las latas, el nombre de la persona que se ha encargado del operario o operaria mayor parte de ellas, que se han encargado de la recuperación del producto. Ese es el pabellón de Galicia. porque son en un proceso de, de ahumado natural con minuta de robre yaya, proceso lento de seis horas donde el sabor del ahumado penetra hasta el propio corazón del queso Después eh, queso como el de la pimienta a la pimienta negra, están curados eh, con, con pimienta negra troceada por fuera, le penetra el aroma a la pimienta, le cambia el sabor un del Pago está situada en la comarca tacoronta centejo al norte de Tenerife. Tenemos un vino propio de, de, de la zona con la variedad Listán Negro. Un vino con una tipicidad muy volcánica con suelos arenosos y arcillosos y que bueno, eh, espero que lo, que lo puedan disfrutar todos nuestros, nuestros visitantes de momento Muchas gracias. Salud. El turismo local, el, hotel, el turismo local, o sea, somos apoyo que no sabemos lo que tenemos en casa y nos vamos fuera a buscarlo. Y los, product los productores locales eh, se volcaban con pues nosotros lo que necesitéis, eh, juntos salimos, o sea, es que somos uno somos una cadena. Y entonces, ahora mismo, está equiparado al 50% a la gente que viene de La Mancha, a la gente que viene de fuera. o sea A nosotros nos ha servido para darnos a conocer, conocer dentro. Ha sido algo maravilloso, maravilloso. ¿Algo un tenía que traer de La Mancha se ha guardado con los restaurantes, con la hostelería, de la... El túnel del vino. Estamos en el túnel del vino. ...en el stand de alimentos de pan... and uh -oh. uh -oh.